¿Qué significa tener estabilidad económica en Bolivia? Significa distribuir los frutos de nuestra economía. Para seguir estudiando. Para proteger su futuro. Para vivir con dignidad. La estabilidad económica es una mejor calidad de vida para todos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.